Bien, este año vamos a hablar de arte. ¿Y, ¿Y por qué hablar de arte? Porque, vamos, al menos en este año hemos estado impactados por alguna serie de, de visitas y, y yo quería destacar una de estas tres visitas, o al menos, y si puedo las tres, pero vamos a intentarlo, ¿vale?, a través del arte. El primer cuadro que estáis viendo es un cuadro de Rafael que se llama La Madonna Sistina. Lo voy a comparar con un icono de autor anónimo que está, eh, según se entra a la cueva de Belén, de espaldas, a, en el mismo santuario donde está el nacimiento, donde se celebra en Belén el nacimiento. Y luego eh, una visita que hicimos directores y decanos eh, con la universidad a la Sagrada Familia de Gaudí. Los tres representan eh, lo, que estamos, lo que vamos a empezar a celebrar. ¿no? En este primer cuadro, lo que quiero destacar es eh, eh, lo que yo considero el arte por el arte sin ningún drama. ¿no? Es verdad que Rafael es un genio, nadie lo pone en duda, de hecho puede conmover hasta el punto de que Goethe decía que cuando contemplaba este cuadro eh, todo se conmovía y que Rafael iba más allá de lo que los demás pintores soñaban y lo lograba. O Dostoyevsky se paraba a mirarlo y, de hecho, en las dos visitas que hizo a Dresde, porque esto está en la Gemäldegalerie Gallery, en Dresde, se ponía una silla delante a contemplarlo y le saltaban las lágrimas. Decía que era el, el éxtasis del arte italiano este, este cuadro de la Madonna. Por encima de todo lo que han opinado los críticos del arte, etcétera, etcétera, yo tengo una versión distinta. Vamos a ver, no es porque tenga una versión distinta o porque soy muy original, sino porque la otra cosa de la que quiero hablar me resulta como más, eh, como un, con un contraste más potente, ¿no? desde el punto de vista teológico. En este cuadro, yo lo veo de frente, ustedes lo ven también, eh, se aprecia como hay una cortina verde, lo pongo así, así se aprecia como hay una cortina verde que representa al mundo, que es roto por una especie de descendimiento de la Virgen y el Niño a la Tierra, eh, ese descendimiento se expresa porque hay una especie de aura eh, dorada en las nubes, eh, que mm, el dorado siempre es la representación del cielo, que va hacia lo blanco, que es la, la, la encarnación, la tierra. ¿no? Rompe esas, esas cortinas del planeta, el cielo, y se mete dentro de la tierra. Eso es precioso. ¿no? La Virgen y el Niño tienen una mirada focalizada sobre el espectador, están mirando al espectador, como preguntándole algo, ¿no? presentándole quién soy yo en la historia del mundo para ti. ¿no? Y los dos personajes que hay a los lados son eh, Sisto I, un mártir del siglo eh, II, y Santa Bárbara. Eh, am, ambos personajes, uno mirando a la Virgen, eh, Sisto I, y, la, y la Santa Bárbara mirando a los angelitos, y los angelitos devolviéndole la mirada para que el espectador vuelva otra vez eh, sus ojos. Esto estaba pensado para, para ser eh, puesto encima de un altar, de una iglesia de los benedictinos, y, y por lo tanto hay que mirarlo de, aba de abajo arriba, ¿no? Los ángeles nos redirigen la mirada otra vez hacia la madre y el niño. El contexto que envuelve esas nubes, eh, si os fijáis muy bien, está lleno de caras eh, vaídas de ángeles y de personas que contemplan el misterio. Desde el punto de vista estético es un cuadro perfecto y puede llamar incluso a la piedad, ¿no? Pero hay otros otros detalles curiosos también que hay que tener en cuenta. ¿no? El rostro de la Virgen es Margarita Luti, es una, la fornieri que le llamaban, la, la panadera, la hija de un panadero de la que estaba Rafael enamorado. Y lo que ha hecho ha sido edulcorarle el rostro, afinarle la mirada, hacerla más profunda y penetrante, pero hay otros cuadros de Rafael en la que la vuelve a retratar y es esta mujer, esto se sabe claro. La Santa Bárbara, que es otra mártir, eh, el rostro es la eh, mujer del sobrino de Julio II, el papa en aquel momento. Esta mujer, eh, la, la Julia, eh, que se llama Julia, está mirando a la humanidad, eh, pero lo que quiere es mostrar su rostro, porque son los mecenas que pagan la obra. El propio Sisto I es la cara de Julio II. Y, eh, ¿Qué es lo que quiero decir? para no enrollarme mucho, porque si no, no nos va a dar tiempo. Este cuadro tiene una estructura, um, apela ¿no? a una teología, ¿eh? pero está, um, eh, de alguna forma, contaminado por el mecenazgo, contaminado por lo estético, es la belleza en sí misma, y aunque haya una alusión, es una alusión contextual, oportunista, eh, devocionista, um, pi piadosa, sentimental... Y el, aquel que tiene ese código lo entiende y puede penetrar en él, ¿no? Esa es la sensibilidad de Goethe o la sensibilidad de Dostoyevsky para quedarse eh, anclados en este cuadro. Pero este otro, muy bien, este otro mm, forma parte de una, un, una serie enorme de iconos, eh, porque la iconografía bizantina tiene la peculiaridad de que eh, la originalidad no se premia, de hecho, el autor casi siempre es anónimo, nosotros conocemos a alguno, a Rublev y a alguno más que nos suena, pero la mayoría de los iconos del mundo son anónimos, no se trata de reconocer al autor, de darle prestigio al autor o de reconocer que estamos ante un gran artista, ¿no? pasa desapercibido. Porque al icono lo que le interesa es dar un mensaje dramático de que lo que está sucediendo, eso que se está viendo ahí y que está sucediendo, se repite en la historia del espectador. Se tiene que repetir, el icono no es para verlo, no es para contemplarlo, no es para estasiarse en la estética, sino para leerlo, aprender a leerlo. Y por eso este icono que se repite a lo largo de toda la historia de la iconografía, este icono ya se encuentra en Creta, en el Monte Atos, en Santa Catalina del de Sinaí, se encuentra hasta el siglo XV incluso, repetido una y otra vez en mil formas. De hecho, de este mismo icono hay dos en la Gruta de Belén. Y, ¿Y por qué este icono es reiterativo y se encuentra en este sitio preciso? Porque lo que está exponiendo es el drama teológico de la salvación. Vamos a irnos fijando un poquito en cada uno de los aspectos que presenta y, y, y pondremos el énfasis en lo que quiero decir, ¿no? Eh, y luego sacaré la conclusión. Si se fijan ustedes, lo primero que ven es un, un niño que es el centro de atención de la mirada. La mirada se va al niño, aunque la Virgen es más grande, ¿eh? y tiene una posición eh, encima de una roca de rojo y azul, el, la, la mirada, el centro de la mirada está en ese niño. Ese niño está encima de un pesebre. Pesebre en griego es fante, es, se puede utilizar para decir caja, ataúd, pesebre, rendijas de madera, lo que quieran. El niño está suspendido, la cabeza la tiene como de una forma muy extraña, porque no hay almohada y parece como que está sostenida en el aire. ¿no? Los pañales no son pañales, eso es una mortaja. El pesebre no es un pesebre, es un ataúd. Está saliendo de la roca, representa una gruta, la gruta no aparece en los evangelios canónicos, es de los apócrifos, eh, pero aquí la, la, los apócrifos están muy presentes en esta, icon, en, en esta iconología. Eh, porque eh, eh, expresan cosas o rellenan cosas de la vida o de la interpretación simbólica de Jesús que no están en los evangelios canónicos. Y por eso los iconógrafos, que evidentemente cuando empiezan a pintar, eh, todavía no estaba muy definido qué eran evangelios canónicos y qué no lo eran. Ya había una, una, un reconocimiento por San Atanasio, Eusebio de Cesarea y por San Ireneo, de que los cuatro evangelios eran eh, los cuatro evangelios, ¿no? Y estamos hablando del siglo IV. Eh, 384 en, el, en un concilio de Jerusalén se decreta que esos son los cuatro evangelios. Poco diez años más tarde en el concilio de Cartago lo mismo. Pero hasta 1445 en el concilio de Florencia no se dice estos son los cuatro y todos los demás Vamos a ponernos entre paréntesis porque cuentan historias que no pueden ser eh, probadas o que forman parte de la fantasía o de la literatura, ¿no? que, de la leyenda que se ha ido a, añadiendo a todo esto. ¿no? Dicho esto, no obstante, los apócrifos tienen una teología muy interesante porque no en vano forman parte de la historia de la iglesia. ¿no? Y vamos a verlo aquí, porque si se fijan, y aquí está la clave de la cuestión, este niño que sale de la gruta por eso les decía yo lo de la gruta, está expresando que sale del infierno, sale de la muerte, para ir a la muerte, porque ya nace amortajado. Aquí no hay, hay belleza, hay esteticismo, lo que ustedes quieran, pero lo que hay aquí es un drama de la salvación. En ese drama de la salvación la madre no mira al niño, en Rafael la madre y el niño coinciden en la mirada, hay una ternura en el propio rostro de la madre. Aquí la madre, de soslayo, mira hacia otro lado, como que, que quiere huye la mirada, no quiere enfrentarse al hijo. No tanto porque eh, esté mm, anticipándose eh, lo que le va a suceder al hijo y eso rompe el corazón de una madre, como dicen las profecías de que una espada oxídrica te taladrará el alma, te la atravesará esa espada, que ella va a tener que recordar luego debajo de la cruz, sino en tanto en cuanto lo que hace es decir, este niño que es mío no me pertenece, es vuestro, os pertenece a vosotros. Yo rehuyo la mirada porque no quiero poseerlo, deberíamos de aprender mucho las madres en este sentido. Eh, no, no quiero llamar la atención sobre este tema, pero... El cordón umbilical es un punto importante, ya la Virgen nos enseña eso, ¿no? De que hay que romper con el cordón umbilical, porque el niño es de Dios para nosotros y no para ella, no es objeto de su posesión. Después, dos temas de los apócrifos que aparecen aquí que son muy interesantes. Uno es la de las lavanderas que aparecen ahí, luego la tradición en el siglo XIV, a una la llamó Salomé, que dice que se le secó el brazo porque no creía que lo que había pasado era el que una virgen había dado a luz un hijo, y hasta que no fue testigo del misterio, eh, no se le devolvió la movilidad de la mano. Y la otra Zulumi, que es la que maneja el agua, es un, que es como una piscina bautismal. Eso es una, una especie de vocación al bautismo. Y son las lavanderas que se supone que lavan los pañales o que lavan al niño después de haber nacido para quitarle la sangre o para quitarle el líquido amniótico o lo que sea. Pero en el fondo eh, lo que están anunciando es el bautismo. Eh, y en el drama también de que... Estas lavanderas que están asistiendo en el parto a María sospechan que no es virgen. ¿no? En el otro lado está José, también cabizbajo, eh, lejos del misterio. El marido siempre tiene una función más lejana mmm, del nacimiento del hijo. Tiene una distancia eh, psicológica y biológica, etcétera, que no tiene la madre. Que parece como que en esa curvatura ha acogido a su hijo o lo seguirá acogiendo ¿no? en relación con su seno, ¿no? con su matriz. Pero José está cabizbajo, alejado. Y hay un pastor disfrazado con piel de cordero que es una evocación apócrifa también de Satanás. Que tiene un bastón en la mano y en ese bastón en la mano el, lo que dice el evangelio, el evangelio apócrifo de Santiago es que lo que le está diciendo Satanás es como es imposible que de este bastón seco nazca una, una hoja o una flor, es imposible que de una virgen nazca un, nazca un hijo. Y entonces el evangelio apócrifo inmediatamente dice y apareció la flor. Es decir, Satanás está tentando a José diciéndole, lo que ha concebido esta no es fruto del Espíritu Santo, sino que es una adúltera. Y yo, por lo tanto, te, de, de alguna forma te tiento a que la repudies, pero resulta que aquello que argulle como prueba de que no es virgen, el, inmediatamente el bastón crece y le sale una hoja. O sea, el bastón vuelve a, a, a, a ser fecundo, ¿no? Nace la vida de un bastón muerto. Después están... Eh, Aquí todo lo que hay en este cuadro que recoge el pintor son profecías del Antiguo Testamento. Él trata de decir que lo que está aconteciendo ha sido anunciado previamente, vaticinado por los profetas. Casi todo lo que dice aquí es de Isaías, pero hay muchos otros pasajes de Ezequiel, de Números, que son muy interesantes. El primero, vamos uno por uno, si acaso, el, el de los reyes. Los reyes magos, evidentemente, están apuntando a la estrella. La estrella tiene una simbología muy muy potente en números 24-17 que dice eh, el rey Balak manda llamar a un profeta a que vaticine contra Israel que se llama Balaam y, y le dice que maldiga a ese pueblo que viene a enfrentarse a Balak para que lo destruyan ¿no? los, los dioses de ese, de ese rey Balak y Balaam que, que colabora con este rey se queda mudo, no, el burro se le para, no hay forma de seguir adelante, pero cuando llega y ve al pueblo y la belleza de Israel, solo le salen bendiciones. Y una que dice es interesantísima, es una estrella surge de Jacob, anuncia la llegada de un rey. Esto que estamos diciendo ¿no? está en números, un libro que se anticipa cientos y cientos de años a lo que pasará. Porque también el profeta Isaías habla de que de un, del tronco de Jesé nacerá un vástago que será llamado rey de reyes, que etcétera, etcétera, también está haciendo lo mismo. Todos aquellos que apuntan a una profecía sobre esa estrella que sale de Jacob, esa estrella que sale de Jacob y que apunta al niño, es algo que estaba ya profetizado en Isaías, en Ezequiel y en todos estos eh, libros del Antiguo Testamento anteriores a, a Cristo. Luego están los tres ángeles, que también los tres ángeles es un continuum dentro del Antiguo Testamento, cuando se presentan eh, una y otra vez a hablar con los eh, elegidos para una misión. El coro, digamos, de los ángeles que está, está rodeando la cueva eh, representa el acontecimiento trascendental de que Dios ha tomado posesión del hombre y se ha hecho uno con él. Este descendimiento, y este es otro punto importante, está... Eh, Aquí hay dos, dos conceptos importantes que hay que manejar. Uno es que a la Virgen en la iconología oriental se llama zeotokos, matriz de Dios. Theotokos, matriz de Dios. Matriz qué? Matriz entrañas de misericordia. Eso significa, eh, rahamín, la palabra hebrea de matriz, es entrañas de misericordia. Esas entrañas de misericordia es lo que representa a la Virgen que ha cogido al Dios de la misericordia y lo ha encarnado para que se meta en la historia infernal del ser humano y nos rescate por sus entrañas de misericordia, reinjertándonos en el útero materno. Por eso a Nicodemo le dice, hay que nacer de lo alto, sí, hay que volver a nacer. Se trata de un nacimiento, del renacimiento, de que los que contemplan este icono, en este momento pueden volver a nacer, cuando lean este icono, porque es una catequesis viva, ¿no? eh, Y María tiene esto, ¿no? Es rojo. Vestida de rojo porque representa la sangre del sufrimiento, de lo que va a padecer. ¿no? Y azul porque ha sido tocada por la divinidad. ¿eh? Es Dios mismo el que la ha revestido de dignidad y le ha concedido el ser el teodocos, la matriz de Dios. Y una cosa importante de este niño es que um, en, en la teología oriental, cuando se habla de um, en cuál es la misión de este niño, siempre se remite a la frase de Juan Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios... Y atentos a la jugada, porque nosotros siempre hemos traducido que quita los pecados del mundo, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? La palabra, la palabra griega que traduce al arameo no es quita los pecados del mundo. Quitar los pecados del mundo es multiplicarlos. No hay utopía política, ideológica o filosófica que queriendo quitar el mal, erradicarlo y queriendo quitar el pecado, el mal del mundo, lo que hace es multiplicarlo. Si quitamos a estos que nos hacen daño... ...tendremos un mundo feliz, si expulso de mi casa a esta mujer... ...tendremos un mundo feliz, si expulso a este de mi vida... ...tendremos un mundo feliz, ¿no? Eh, no es esto, el jo, iron se traduce como cargar... ...y cargar es otra cosa, cargar no es quitar o no ver el mal... ...no, no, el icono ve el mal, ve la catástrofe... ...de cómo los hombres van a perseguir a este niño... ...de cómo los hombres lo van a matar, por eso está amortajado... Le están preparando ya la tumba desde que nace, pero es que ha venido para ser ese cordero que va a cargar con los pecados del mundo. Hay, en Algunos de ustedes y muchos caras conocidas de aquí han estado con nosotros en Israel y yo alguna vez les he mostrado cómo en, la, en el frontispicio de la, del altar mayor de la parte de arriba de la Natividad en, en, en Israel, en Nazaret, hay una Virgen coronada por doce estrellas, que es el Apocalipsis XII. Y esa virgen está embarazada, tiene un niño dentro, hay un círculo y un niño dentro, está embarazada. Pero debajo de la virgen hay una iglesia, está diseñada en una iglesia, que tiene también una matriz, un agujero, y dentro tiene un cordero. Y ese cordero deja caer unas gotas de sangre que fertilizan unas espigas que representan la Eucaristía. ¿no? Aquí esta mmm, mortaja de este niño que va a nacer, o que ya ha nacido, se le denomina cordero. Tiene una misión y la misión es morir, es decir, cargar con los pecados del mundo. Esa palabra cordero es importantísima, por eso hay una presencia de un buey, que según los iconólogos representa al pueblo judío, porque el buey era el animal excelente para el holocausto. El día del Yom Kippur mataban bueyes a diestro y siniestro, pero el día del Yom Kippur el animal especial era un cordero, que era el que el sumo sacerdote mataba dentro del Santa Santorum, y con su sangre aspergía a todos los participantes y perdonaba los pecados. Es decir, esto está anunciando ya que este niño cordero que está amortajado ha venido aquí para perdonar los pecados del mundo, es decir, para cargar con ellos. ¿Qué quiere decir cargar con los pecados del mundo? Cargar con las consecuencias de mis pecados. Es decir, si existe el perdón, porque Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte, ha entrado en el infierno, como muchos iconos, siempre representa a Cristo rompiendo unas puertas, que están tapando una gruta infernal negra que representa la muerte. Si ese que ha venido ha roto las puertas del infierno, ha sanado mi corazón, ha perdonado mis pecados, me permite vivir una vida nueva. O sea que este anuncio de esta estrella que me señala un niño que va a morir, está diciéndome que este niño me va a conceder a mí el don de la vida. Y eso lo contemplan los ángeles y cantan. ¿Veis los ángeles de ahí que están ahí con las manos?, están cantando. Luego hay pastores que representan al pueblo, bueno, el buey representa por esto al judaísmo, eh, el asno representa a los paganos, porque mm, ignoran la revelación. Y luego están los pastores que están escuchando la voz de los ángeles para ir a adorar al niño. Y aquí hay otra profecía, ¿no? El, Ezequiel lo decía, y además, y muchos profetas lo dicen, ¿no? El, el buey y, la, y el asno reconocerán a su señor, pero Israel no lo reconocerá, primer punto. y Segundo punto, los soberbios, los sacerdotes, los fariseos, o sea, la gente pudiente o la gente inteligente, soberbia rechazará que Dios nazca en una situación de sencillez tan alucinante como esta. Pero los humildes sí. Entonces el pastor está escuchando al ángel y de la escucha del ángel se va a la adoración del pesebre. Lo de los reyes es interesante porque todos ellos... También están profetizados ¿no? en, en el profeta Daniel, eh, eh, que traen oro, incienso y mirra, que mm, lo que hacen es presentar la realeza de Cristo con el oro, la divinidad de Cristo con el incienso y la mirra como lo humano. Y es muy interesante este icono porque al estar en Belén fue lo que salvó de la destrucción de Cosroes cuando la invasión persa, la basílica de Belén, porque vieron un gorro frigio en uno de los de los, de los, de los reyes magos, y decidieron que eh, este es de los nuestros, por lo tanto vamos a respetarlo. Eh, luego hay otra cosa, la Virgen está sobre una roca, esa roca también en la iconografía cristiana es muy significativa, porque hay otra profecía de, de Daniel que dice que una roca que se desprenderá, caerá por la ladera y a un ídolo, al ídolo de los babilonios, o al ídolo de, de los persas, o al ídolo de lo que sea, ¿no? eh, hecho de oro, de bronce y de plata, pero con pies de barro, esa roca lo tumbará y lo aplastará. Está llamado este príncipe a gobernar las naciones por encima de los príncipes que fundamentan sobre la idolatría, sobre el oro, la riqueza, el poder, el bronce, la violencia, toda su existencia, ¿no? O sea, es una profecía de la historia este propio icono. Eh, muchas más cosas, el árbol que representa el, el paraíso en la tierra, eh, etc. Eh, las montañas que siempre representan el Sinaí, etc., Voy a la, a, la, a la Sagrada Familia, aquí en este link, y si acaso... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto quieres? Pues voy muy rápido para decir esto y me paso del... En, en Gaudí también hay otro drama, otro drama humano. No es una cuestión estética, como veíamos en Rafael, ni es una cuestión de mecenazgo. El mismo hecho de que él conciba la obra como algo lento, que tiene que desarrollarse lentamente, que no hay prisa, ¿no? que mi cliente no tiene prisa, decía el Zuro Soto, ¿no? eh, que Dios nos mete en la eternidad, es porque las columnas que sostienen la natividad son dos tortugas, un caparazón sólido, lento, que envejecen, el paso del tiempo se dilata y se eterniza. ¿no? Pero todos los elementos simbólicos que forman parte de esta fachada de la natividad, aquí tengo un link, muy interesante, pero lo pueden buscar en internet, que va desglosando cada uno, yo voy a destacar solamente dos, dos que representan el drama humano, porque describirle de los ángeles, las trompetas, el arpa, eh, las distintas fases de la Anunciación, el nacimiento, etcétera lo ven ustedes y punto, ¿no? Y cómo se parece eso a la cueva de una gruta, eh, así, la roca abigarrada y tal, ¿no? Lo importante es dos cosas que no pegan ni con cola en ese en ese monumento a la natividad, una niña que está tentada de coger una bolsa de monedas de oro y un terrorista anarquista que puso una bomba en el liceo de Barcelona y mató a treinta y tantas personas, entre ellos a la familia de la mujer de la que estaba enamorada Gaudí. ¿Por qué ese drama humano de un terrorista con una bomba um, redondita, con botones, que la tiró en el teatro, la niña que quiere robar, pero los dos tienen un tema interesantísimo? Hay otra mano ahí que le está sosteniendo la bomba, con uñas muy largas, como si fueran los malos estos que aparecen en las novelas de Harry Potter. No, no os hagáis esfuerzos en verlo porque no está en esta foto, está un poquito más abajo. <risa> Veo a todo el mundo ahí mirando, sacando los primáticos y digo, no, no está. Es que hay que verlo eh, abriendo el link, pero no quiero perder el tiempo porque quiero llegar a un punto importante y, y, y acabar porque si no eh, nos vamos de tiempo. Esa mano satánica, con uñas larguísimas, es la que le empuja a este hombre a tirar la bomba. Pero este hombre está mirando a la Virgen. ¿Quién es Gaudí? Un tipo que sabe cuál es el drama humano y sabe que todos estamos en esta tensión. Entre optar por la violencia o mirar a la Virgen, la niña está intentando robar, pero si mira a la Virgen, no coge la bolsa. Es la expresión del combate tremendo moral que tiene el ser humano y que se representa en este drama de la natividad. María es el icono de la salvación, el que nos da al Creador, el que nos da la posibilidad de redimirnos, de rescatarnos gratuitamente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un punto importante también en esto, y con esto más o menos acabo. ¿no? Eh, cuando se describe la... Hoy, hoy ha empezado la, la novena de Navidad, y la lectura empieza con la genealogía de Jesús, hay un texto de, de Charles que es una maravilla. Dice, la genealogía de Jesús es aterradora, llena de criminales, asesinos, crímenes de la carne. Pone el énfasis en que hay mucha prostituta, mucho adulterio, mucho asesino, mucho pecado en la genealogía de Jesús. ¿Por qué dice eso Charles Es que es interesantísimo. Yo les invito en esta Navidad, y con esto termino, a que recorran esta genealogía hacia atrás. Porque de lo que trata Gaudí de meternos en el, igual que el icono oriental, es de meternos en la escena. Saber que este drama, vital, este drama vital es el nuestro. Y que nosotros estamos ahí en ese drama vital. Que no somos muy diferentes de Rajab o de David, que nos dejamos seducir por una, por una mujer que no es nuestra y somos capaces de matar al marido por quedárnosla. No somos muy diferentes de esa genealogía de la que nace Jesús, ese tronco de Jesús del que habla Isaías, ese tronco de Gesé al que nosotros pertenecemos hay que recorrerlo. En, la, en, en el Calvario, en, en, en Jerusalén, en, debajo del Calvario está la alegoría de la leyenda que dice que la cueva de Adán, del cráneo donde fue enterrado Adán, está allí debajo. Esa genealogía llega hasta Adán. Y dice que la sangre de Cristo tenía que caer por el, la piedra rota por el terremoto hasta tocar la calavera de Adán. Por eso en el barroco todos los cuadros de Cristo con la cruz aparecen con una calavera debajo. No por morbosidad o por, eh, ¿sabes? por esto del de culto a la muerte que tenemos ahora mismo, el Halloween cristiano. ¿no? Es otra cosa. Es que tiene que tocar la calavera de Adán para rescatar al hombre de carne, al hombre de barro, que somos todos nosotros. Nadie se puede excluir de esta genealogía de Jesucristo. En esta Navidad nosotros también tenemos un drama en nuestra familia como la tengamos, rota, no rota, enfrentada. Yo vengo de Barcelona y me contaban que las familias están divididas por un caos interno entre el nacionalismo y el no nacionalismo. El, el mundo se está rompiendo, la familia se está desgarrando. Hay una ruptura eh, radical que tiene que ser reconstruida. ¿Y cómo puede ser reconstruida la sangre de Cristo? La sangre de Cristo puede llevarnos a, a identificar esta genealogía con nuestra propia vida, y dejarnos conducir por estas huellas, porque lo que hemos hecho en nuestras vidas siempre ha sido expulsar, eh, borrar, quitar de en medio a toda aquella persona de esta genealogía que no nos ha gustado, que nos ha puesto obstáculos, que no tragamos, que no perdonamos. En la Navidad es el momento oportuno para retrotraernos sobre esta genealogía y siguiendo las huellas de Cristo que no ha tenido asco de pisar nuestro barro, pisando sus huellas podemos entrar en la reconciliación y hacer de este drama de la Navidad una fiesta enorme enorme del renacimiento de Cristo que vuelve a nacer en nuestras vidas. Tratando de apoyarnos en el arte, como decía Ángel al principio, hay un punto medio entre el arte, por ejemplo, de, de Rafael, en donde la forma, o sea, uno ve una pintura y, al, y lo, con lo que se queda es qué cosa tan impresionante, cómo dibuja, qué colores, qué forma, qué... Se queda uno como impresionado por la forma. Y es mucho más difícil ir al fondo y ver una meditación sobre la Virgen, sobre el niño, sobre lo que Ángel, Ángel meditaba. Y en cambio en el en el en el icono que Ángel nos ha mostrado, la forma no es lo que importa. Lo que importa es el mensaje, y por eso hay tanto detalle y tanta, no hay reglas de perspectiva, no hay reglas de, de nada, como habría en una. En una forma perfecta ¿no? entonces hay un artista que todos conocen que es Marco Rubnik, el padre Rubnik jesuita, que está en una especie de punto medio entre la forma y el fondo para tratar de tener una forma bella pero al mismo tiempo por resaltar el fondo ¿no? y aquí tenemos un ejemplo de la sagrada familia con el niño Jesús ¿por qué es importante? Sí, sí está porque es importante entender el mensaje de un icono. Esto es un icono de piedra, Entonces ya la cosa es un poco rara, no. es un mosaico icónico. Un icono es una… O sea, hay que pintarlo sobre madera. Y la madera, antes de recibir la pintura, está muerta, es un trozo de madera muerta. Fue, fue árbol, pero ahora ya es un trozo de madera muerta. Pero cuando recibe la pintura resucita la madera para dar un mensaje, para dar una idea, para dar algo. ¿no? Entonces, es una primera resurrección. Y además, en un icono fetén, en un icono pata negra, no se pueden usar colores minerales. Tiene que ser necesariamente, esto es lo que hacían los monjes en, en, en Grecia, aceite, clara de huevo y colores naturales pigmentos de flores. ¿Por qué? Pues porque tanto el aceite como el huevo como las flores que fueran estaban muertas al ser hechas pigmento y sin embargo al darle color al icono resucita esa vida animal o esa vida vegetal. Por tanto hay una doble resurrección, la de la madera que tiene mensaje y la de la vida que estaba muerta y vuelve y, y resucita para darnos una idea, un mensaje, un algo. Es por eso que decimos que los iconos nos miran a nosotros. Si veis un, un icono clásico, lo, siempre el punto de fuga de un icono no es así un mensaje bonito, un punto de fuga perfecto. Los edificios están o los planos están. No, no. El icono siempre está volcándose sobre nosotros. ¿Os acordáis el que ha puesto ángel? Parece que se nos está cayendo la cueva y la Virgen y los ángeles y todo, porque nos está mirando a nosotros. Bien, entonces, tomando esas reglas del icono, ¿qué es lo que hace Rubnik? Pues este lugar de hacer hablar a materiales eh, vegetales o, o, o animales o a la madera, hace hablar a las piedras. Y cada piedra es del color original que tiene. O sea, tiene un trabajo enorme de buscar piedras de esos colores. Eso es lo primero. Lo segundo es que la forma es muy, muy amable, es muy apetecible, te recibe para que entres ahí. Y lo tercero que llama la atención es... Todos los personajes de Rubnik tienen los ojos muy grandes, como los iconos, porque miran. ¿no? Bien, entonces, dicho esto para entender un poquito el mensaje, entonces va, vamos al, al, al fondo de la cuestión. El drama que decía Ángel, muchos eh, mosaicos de Rubnik, ¿cómo está el niño? No está amortajado, está crucificado. Entonces, aquí sí el niño está, pues, bueno, bastante mayor, ¿no? Este niño no sé cuántos meses tenga o lo que sea, pero ciertamente es un niño, ¿no? Pero está normal, desnudito y cubiertito, sin embargo ya apunta ese destino. O sea, si no nace con una vida humana no puede morir y no puede pasar todo lo que dijo Ángel. Entonces, la encarnación tiene una seriedad, tiene una profundidad, tiene un realismo tal que no fue, no se hizo hombre Dios para ser el héroe de las películas, para llevar una vida perfecta, para dar un mensaje perfecto y para al final triunfar sobre sus enemigos y darnos una victoria como las nuestras, ¿no? sino ahí está el, el destino. ¿Y qué hace la Virgen? sostenerlo en eso. Esto es una pequeña piedad, una especie de piedad anticipada. Le sostiene el brazo, le sostiene el cuerpo. Parece que la Virgen es el, el, el, la cruz sobre la que está clavado. O sobre la que será un día clavado. Está la roca igual que, que nos ha dicho Ángel. La roca de la tierra, la roca de la historia, la roca Dios se hizo carne en la historia real. ¿no? Y, y, y la roca domina la escena. Entonces, mirad cómo aquí está la teología, toda la teología que nos ha dicho Ángel. Y una cosa rara, pero interesante. El, el halo, el aura se dice, ¿no? El aura, el aura de Cristo es perfecta. Es santo con toda perfección. Sin embargo, la de María y la de José, todavía no. Por muy la Virgen María tuvo que hacer un largo camino, no tuvo pecado, pero tuvo un, un itinerario espiritual y un itinerario de morir a sí misma para acompañar a su Hijo en la, en la, en la salvación de los hombres. Y San José igual, creo que este mensaje es Precioso, ¿eh? yo creo que Laura que tendría cualquiera de nosotros, por lo menos yo, no llegaría ni a dos cuadritos de, de, de oro, pero es nuestra historia, es nuestra historia. Entonces aquí hay toda una, una toda la teología de la encarnación. Esto es un cuadro del nacimiento de Cristo, de la Sagrada Familia, con el niño en el pesebre, pero que apunta de una manera amable al drama que decía Ángel. Por lo tanto, volvemos al mismo mensaje. Y el drama de mi vida, pues esto lo primero que me invita es a reconocerlo, a no tener miedo de ponerle nombre al drama de mi vida. Cada uno sabe, el drama, la vida no es solo dramática, la vida es hermosa, pero la vida también tiene drama. El drama del sufrimiento, el drama de la muerte, hablábamos de, de, de la familia de Miriam esta mañana. ¿no? Entonces, reconocer el propio drama de mi vida, porque si no se encarna ahí, ¿qué Cristo es ese? Si no es capaz de tocar la cueva, la, la hondura, la negrura esa que, que había en el icono que nos enseñó Ángel, ¿para qué se encarna? para hacer cosas bonitas, para decir cosas bonitas, para dar un mensaje que nunca vamos a vivir y que, y que vamos a decir qué sublime mensaje, pero qué inútil, porque es para él, para su madre y para otros cuatro santos o mártires, pero para nosotros qué. Entonces, sin exagerar, pero si uno no comprende ese fondo de drama de la encarnación, no comprende la encarnación. Desde que lo dijo Benedicto XVI, no hay Navidad que no me venga a la mente el, el, esta frase, y perdón los que ya lo han oído otros años. Benedicto XVI, en una de sus, de sus eh, de, homilías de Navidad, dijo, la Navidad no es un cuento de niños, es la respuesta de Dios al drama del hombre. O sea, eso. Pues porque todo el tema infantil, dulce de la Navidad, a veces parece que es un cuento de niños, ¿no? Porque es un niño el que nace, pero ¿cuál es el destino de ese niño? Entonces, celebremos la Navidad no como un cuento de niños, sino como la respuesta del hombre al drama, perdón, la respuesta de Dios al drama. Y la respuesta no es una explicación. Ven, te voy a explicar que la vida es dura, que te va a pasar esto y que cuando te pase esto vas a poder hacer esto y vas a tener algunas alegrías enormes en tu vida, pero más apenas que alegrías. O sea, una explicación como si nos contara la película de nuestra vida. ¿De qué serviría sí. eso? Porque cuando pasan las cosas a uno se le olvida la película, se le olvida el, la explicación y necesita agarrarse algo de carne y divino al mismo tiempo. De carne como yo... Y divino porque si no, no me salva. no Entonces la respuesta no es una explicación teológica de las cosas que pasan, de cómo va el mundo, sino alguien que se hace hombre pa para transformar mi corazón, para llenarlo, para iluminarlo y para acompañarme. ¿no? Esto es lo primero. Y lo segundo, como ah, aquí. Esto es como para terminar el, el, lo, lo que queremos presentar Ángel y yo. ¿no? Aquí están los recién... Padres que van, que no está Cristo en la, en la, el niño Jesús, pero están presentando al niño Jesús en el templo, con las dos tórtolas, con los dos pichones que tienen en la mano. Este es un, un fragmento. Y, y volvemos de nuevo a ver unos ojos muy grandes que están mirando con una intensidad, porque acaban de escuchar que le dicen, y este niño va a ser signo de contradicción, y sobre él, se van a como chocar los corazones para que se vea la, la claridad de los corazones, ¿no? Y a ella le han dicho, y a ti, mujer, una espada te va a atravesar el corazón. Entonces, ante eso que les ha dicho Simeón, mirar el horizonte. ¿A dónde va todo? ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de nosotros? Y es una mirada penetrante y están los dos mirando al mismo sitio, que en el fondo es mirar a su hijo, ¿eh? porque todo es por culpa del niño que ellos no buscaron, que Dios les dio, que Dios les encargó y que Dios puso en su vida. Eso es lo primero. Lo segundo es mirad cómo José tiene puesto el talit. Cuando un judío reza, se pone un manto blanco que tiene, que tiene en la orilla unas franjas azules. Por eso la bandera de Israel es así, es como un talit la bandera de Israel. Entonces, es un hombre justo que va al templo a orar, acompañado de su mujer. Aquí hay, sin embargo, Rubnik hace una cosa distinta, y es el, la aureola de, de, de, de José, el pobre de José, pues al lado de María, ¿no?, pero la aureola de la Virgen está completa porque ya es la Madre de Dios. Está vestida con el vestido azul de la humanidad y la piedra roja o el color rojo ya está revestida de la divinidad. Entonces, ¿qué hay, qué hay en, estas, en estas miradas? No, no es verdad que esta, esto es la piedra que habla de drama. Y la piedra que habla de una mirada que produce paz. No sé si soy yo el único que ve esto. Eh, espero no. Y... Bueno, pues esto es la Navidad. Esto es la Navidad. El aceptar el realismo de nuestra vida. Porque alguien se ha hecho hombre como nosotros. Ha pasado por, por, por ser hombre. Por lo mismo que pasamos nosotros. Y por tanto, Dios conoce con corazón humano las cosas de los hombres, no solo con la omnisciencia divina, sino con un corazón humano, con una historia humana, con unas llagas, con una soledad, con unas lágrimas, como las nuestras. Y por eso la encarnación es para ser verdaderamente el Dios cercano, ¿no? San Pablo. Cuando tenían que explicarle esto a los corintios del misterio de Cristo, tanto del nacimiento de la Virgen, etc., como la muerte en cruz, pues, ¿qué, qué entendían los corintios? ¿No? Ahí en, en el auditorio había cristianos que venían del judaísmo y cristianos que venían de, de, la, de, de, de la filosofía griega. Y les decía, esto es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Escándalo por qué? Para un judío que tiene una idea tan trascendente de Dios, que tiene una idea tan sublime de Dios, ¿cómo es posible que digas que Dios es uno de nosotros? Es blasfemia, es, es escándalo, y en, y en cambio para los griegos es locura. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que Dios se ese hombre? ¿Que Dios es el hijo de esa señorita, de esa señora? ¿Que Dios va, ha caminado por Israel? ¿Pero, te, pero qué es eso? ¿Estás loco o qué? Entonces, ese vivir siempre entre el escándalo y la locura es entender de qué se trata todo esto. Cuando en nuestra vida no estamos continuamente sin, sin, ¿cómo decir? sin, sin ganas de sufrir, ¿eh? que la vida solita se encarga de esto, pero estamos continuamente entre el, pero ¿será posible? Cuando uno recurre a una religión muy teórica, sí, esto me lo han enseñado, esto este no sé, sí, es el niño Jesús y los reyes magos y Dios y aleluya y no sé qué, pero mental, pero puramente intelectual, que uno baja el drama del corazón y no le sirven las explicaciones, ni las cristianas tampoco. Pero, ¿será posible esto? O al mismo tiempo, el, el, la tensión del escándalo, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que pasa esto en mi familia? ¿Cómo es posible que pase esto en España? ¿Cómo es posible que pase esto en... Y ahí cada uno puede poner el, el, el rincón del alma que le duele o el rincón del alma que está a punto de escandalizarse o que, o que tiene esa tentación o que está... Hay que seguir creyendo en esto. ¿Para qué? Si no cambia nada. no Esa especie de cansancio de la fe que no hay en esta mirada, que ya empezó a sufrir y que ya empezó a creer, porque ya nació el niño, ya está en la historia por ahí. ¿no? Entonces, ¿qué es la Navidad? No es un cuento de niños, sino la respuesta de Dios al drama del hombre. Y la respuesta es un hombre como nosotros, el hijo de María, el hijo de José, como nosotros. Si nos preparáramos para una Navidad así, que toca nuestros dramas o nuestras dudas o nuestras, el ansia de alegría que tenemos todos, ¿no? el ansia profunda de una esperanza, pues aquí está, aquí está. ¿no? La esperanza no es un mensaje, es alguien que nos alcanza desde el cielo. Entonces, prepararse para esto es prepararse para una Navidad muy distinta, o sea, viva el turrón, viva la cena familiar, viva todo eso por supuesto, pero porque esto es verdad, si es solo para el turrón y para el pavo, pues, ¿no? y ninguno quiere quedarse en la, en la superficialidad de la celebración, sino en la causa de la celebración.